Residentes en la comunidad Los jengibres en Huiza denunciaron la situación que viven ante el visible deterioro de sus calles y la falta de un puente. Hacen llamado a las autoridades para resolver la problemática que les afecta por más de cinco años. Nosotros estamos exigiendo durante un par de años que no, que no, no arreglen el puente allá adelante, que cuando el río viene botado no se puede sacar nada y la gente tiene que caerse de este lado porque el río impide el paso. De que caiga una jarita para arriba y una no vez el río está botado. Entonces queremos que el gobernador, y ahora que van a hacer esos pitallas, que por favor no, no haga el puente ahí, que lo necesitamos, ya que lo que acabo aquí se nos están pudriendo y se nos daña todo. Desde de que llovió una, un aguacerito, de que cayó una harinas de agua, el puente se queda vacío. Entonces a la calle no podemos entrar en nada porque la calle está llena de hoyos. Ese señor de esa finca de la, fue que le echó unos uno, cuantos camiones de materiales, que lo compró él mismo, pero además lo llevó hasta, hasta donde él tiene pedazos de finca. De ahí para allá, eso es hasta en caballo que cruzar, porque para ahí no puede sacar nada. Lo mismo que dijo, porque estaban en necesidad del de puente y de la calle. Eso mismo, uno, para uno cruzarse arriba hay que quitarse los zapatos para poder cruzar. Nosotros ya me caí yo que iba para, ir, para, para el hospital y me caí cuando pisé la piedra, para tuve que volver para atrás. Uh, muchos años y cada vez que llueve se pone peor. Toda mi vida yo nací aquí. A la calle le han hecho algo, pero lo que lo ponen es peor. Cuando la rapan, ya usted sabe. Lo que se pone más mala cuando llueve. ¿Qué sigue el, el puente y la calle. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.